de Estados Unidos un tema eh, que ya prácticamente está definido obvio el pataleo pero ya incluso hay personas del partido simpatizantes de Donald Trump y el partido republicano que ya están bajando la intensidad aunque hay otros que están muy intensos otros están bajando la intensidad me gusta eh, la posición de Biden que en todo momento ha estado mandando a la calma incluso subió un post no sé si me dé tiempo de colocarlo, donde él coloca uno lente, respira, respira, aguanta 10 segundos la respiración y aspira. ¿Eh? Esto es un ejercicio, eh, un mensaje a todos los simpatizantes del partido eh, demócrata y de John Biden y de Carla Harris, eh, quien es, va a ser la primera eh, vicepresidenta eh, de origen afroamericano en los Estados Unidos, para que sus simpatizantes no se dejen provocar y que se cuenten todos los votos. Porque tanto Biden como Kamala Harris están apostando y están eh, llamando a, a la población que mantengan la calma y que se cuenten todos los votos. De la otra contraparte, Donald Trump está llamando calle, guerra, fraude, con, eh, paren los votos. Desastre. Pero nada, vamos a esperar hasta dónde vamos a, a, como diría el poeta dominicano Bulín 47, esto no se sabe, no se vaya a parar, no, mentira, sí se sabe, lo más que puede llegar Donald Trump hasta la Suprema Corte eh, de los Estados Unidos para eh, impugnar las elecciones recientes de los Estados Unidos, veloz. Sí, bueno, el día de ayer pasó un hecho muy importante en torno a lo que dices de Joe Biden y Donald Trump, dos perfiles eh, totalmente diferentes. El día de ayer Donald Trump hizo un discurso el cual lo que impactó no fue lo que dijo, sino lo que hicieron las cadenas eh, televisivas que cortaron el discurso del presidente de los Estados Unidos porque lo consideraron un discurso deshonesto. Eh, estoy hablando de la cadena eh, CBA, ABC y NBC. Dentro de las frases que produjo que se eh, cortara el discurso del presidente es la siguiente, dice Donald Trump, si cuentan los votos legales, gano fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, pueden intentar robarnos la elección. Eh, yo trajo un video, está en el grupo de producción, para ver cómo se están comportando los ciudadanos en los distintos estados de los Estados Unidos. Vamos a ver. I Do I think the election is going to make any difference? I think it will, to a certain extent. I think the people need to make a difference. All of these protesters have got nowhere to go! We are in the streets right now because we want equality for everyone. We want everyone to have the same rights and the same opportunities. And we see that in an America that Biden and Harris are both running together. It don't matter if Trump wins or Biden wins, we still gonna have people pulling their guns out on black men because they're scared of them because of their color before they're scared of them because of what they had. Bueno, ahí estuvimos viendo Roberto, más o menos un panorama de cómo están los Estados Unidos de Norteamérica en relación a, a la noticia de, de las cadenas televisivas yo no estuve de acuerdo en que cortaran la transmisión del presidente, me parece que es parte de la democracia lo único que él está hablando sin mostrar las pruebas eso es lo único que hace total incoherencia en ese sentido eh, Bueno, la verdad que eh, muchos empresarios eh, Comerciantes, por ejemplo, mencionamos eh, el, el mismo martes eh, Día de las elecciones Que estaban colocando eh, Protecciones, barreras Por ejemplo, en las vitrinas de la quinta avenida Estuvieron colocando eh, playbook A esas sí. vitrinas para proteger En caso de que hubiera este tipo De movilizaciones eh, Pero algunos estados eh, Donde eh, hay más cantidad eh, de los republicanos, simpatizantes de Donald Trump, estaban en eso, estaban en eso, pero eh, creo que esto va a llegar y las aguas se van a calmar, porque hay que seguir viviendo, la economía eh, tiene que seguir. Ahora tenemos el tema del COVID, en Estados Unidos ya se rompió récord de cantidad de infectados, hablamos el día, no sé, el reporte de, de, del día de ayer, pero antes de ayer hubieron 108 mil personas infectadas eh, con el covid eh, 19 y vemos como en Europa muchos lugares han comenzado a tomar medidas eh, de restricción de hecho de hecho ya para tú viajar a Nueva York ayer estuvimos con la experta en temas eh, turísticos nuestra hermana y amiga Raquel Ortega de Raquel Travel Agency que ya hay restricciones ya para tú ir a la ciudad de Nueva York eh, New Jersey y otros estados de Estados Unidos eh, te exigen en la línea aérea tú tener eh, un tipo de de pruebas de último minuto y aún así, aunque esté negativo, te van a tomar la temperatura, a llegar allá y te van a dar seguimiento de tres días de cuarentena. Para el tema de, por ejemplo, de si no tiene la prueba de COVID negativa a la mano, pues cuando tú llegues a Estados Unidos vas a tener 14 días de cuarentena. Eh, Raquel decía que no sabe cómo le van a dar seguimiento a, a, a este tipo de viajeros que van a los Estados Unidos. Pero bien, eso lo vamos a ver más eh, adelante, ¿cuáles son las medidas eh, que va a tomar eh, el presidente Donald Trump? Recordemos que Donald Trump, independientemente de lo que pase, eh, en caso de que Biden eh, gane las elecciones, va a ser presidente de los Estados Unidos hasta el día 20 de enero. Él tiene hasta ese día eh, para seguir y reestructurar qué es lo que mejor que él puede hacer. Ahora, me imagino que ya como se ha analizado y se ha proyectado de que Donald Trump Perdió la batalla, perdió la guerra contra el COVID y esto también lo llevó a perder las elecciones. Fue un punto eh, muy a de favor de la administración Trump, el tema de cómo manejó la pandemia y de qué forma. Eh,